Oh. Llueve tanto Ven a mi lado me dijiste Hoy tu palabra es como un manto Un manto grato de amistad Tu copa es esta y la secaste Tu recuerdo en tu vecino Vuelve en el otoño atardecer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 Para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, que eres que nos sale el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que asolaste te hizo amar, dale nomás. Y todo el carnaval, gritando mi sonido, la mano fraternal que Dios me dio. Todo es fin y en un corso a contramano, un y trampeo, Jesús. No te fíes de tu hermano, se te cuele de la tuya. Quisiste contener en una lina? soy el niño más, el miro con red por todo el arapón. Amargo desencuentro porque ves pues que se queréis que la honra la moral, que es que Por eso en tu total, fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Y por eso en tu total, fracaso de vivir y no ver el final que va a salir Que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de veras y luz, y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí, no te dejo. sin dar flor Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar Yo que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar vete de mí seré en tu vida lo mejor que la neblina la ser cuando me se desolvida cómo es mejor el verso aquel que no podemos recoger? Y al fin tu juventud, tu compra se le y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas, y ojeras convertir para llenar mi amor tu máscara de arcilla. al color final. Mentiras, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu voluntad y al fin tu juventud de mentiras, te maquillaste de corazón, mentiras sin piedad, que lástima de amor. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor, después de sollozar. Sabrás cómo te amé, un día al despertar, sin fe ni maquisar. para qué volviste si yo empezaba a olvidar no sé si ya lo ¡Oh, iPad 4 parte de mi soledad no sé si ya lo sabrás mi vida se fue contigo Gracias. lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se sube ya sé no me digas tenés razón la vida es una vida absurda y es todo todo tan fugaz que es una curva nada más mi confesión contame tu con Venga, decime tu fuera caso, no ves la pena que me he venido y háblame simplemente de aquel amor ausente, te un repaso de lo Yo sé El licor que no le que a tu le la curva que al final, termina la función, corriendo en el pelo, corazón y un poco de recuerdos y sin sabor, gotea tu rezón. Marea tu licor y arrega la tropilla de la suerte al volcar la última curva. sembra mi ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueños. ¿No ves que tengo de un país que está en siempre hay? Eras el eco. Contame tu condena, Que si me tu fuera caso No ves La pena que miedo Y me Simplemente De aquel amor ausente Eras un reto Sobre el olvido Ya sé Que me hago dado Sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero ese el viejo amor que tiene la bandonión y busca el licor que aburra la cura que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón.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 cruel en el cartel, terrible corazón, tan ganas de balear en el rincón. Ya da la noche a la canse, su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y hace con él Pero que Si están tus cosas, pero tú no estás. Por que eres algo para todos ya. Como que de mi viviría. Luché a tu lado para ti, para Dios, y te perdí de un hogar. Pero yo, de quiero robar, hogar, se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti, sangrando para ti Y luego la veredad, que es restregarse con arena en el paladar Y ahogarse sin poder gritar. del amor tan ganas de balearse en un rincón ya da la noche a la cárcel su piel de ojeras ya moja el aire su y hace con él Y es por eso que mi vida se desliza, entre el humo y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde con mi risa, porque al reír mi dolor me acostumbré. Y me pague lo que aquel me hizo sufrir. Hoy bueno le tanto, soy mi hombre. and us i Colores que muerden las carnes, heridas que hacen gritar, vergüenza de no olvidarte si yo sé que no vendrás. por tu impiedad sin comprender por qué razón te quiero mí que castigo de Dios me condeno al horror de que sea yo vos vos solamente, solo vos Oh, quiero, y entre la risa y la morna, yo harás de mi amor y llanto te, de pasiones maldecidas que uno te hará desde otro espíritu. De bestia perdida que quiere huir del puñal, yo me revuelto sin manos para de tu mano. comprender por qué razón te quiero en mí y que castigo de Dios me condeno al horror de que seas vos vos solamente solo vos nada en la vida vos, vos. lo que yo quiero Thank you.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 Me voy y no me quiero ir. Doble la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa vale fatalismo de su propio ser y estoy pisando tus valedosas, floreciéndome las cosas por volver. Esta ciudad no sé si existe, si es así o algún poeta la ha inventado para mí Es como una mujer, parofética y fatal que el sacrificio hasta el final Pero también tiene otra voz, tiene otra piel y el gesto abierto de la mesa de café el sentimiento en flor la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así triste y sentimental Ya sé que no es casual que un por los dos no cante el funeral para decir adiós decirte adiós a vos esta vez no puede ser si siempre siempre sos una razón para volver, siempre se vuelve a Buenos Aires, a buscar esa manera melancólica de amar, Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir, enfermo de los calejía.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 Yes, una virtud es dignidad y es la actitud de identidad. Siempre quiere sugerir honrar la vida, hay tanta pequeña vanidad, nuestra tonta humanidad es Merecer la vida es servirse vertical, más allá del mal de los daños. al quedarle a la derecha ya no espera por lo que libera la bienvenida el durar y transcurrir no no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir oh, que tantas noches nuestras, no mi mano acarició. En me duelen los que quiero, que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás. El árbol para paso que el tiempo me perdió Lo condeno en un silencio a buscar un consuelo para mi corazón Me parece mentira después de haber querido como he querido You. go. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que en el tiempo me encontró. Sacarlo de mi alma, lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Suelto de la ronda como un broche, y aquel buzón de cara y aquel boletín donde lloraba el su rubio amor. Sí. los ojos y ella lo mira quise entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa me quedé sin manos de sin casa, fue raíz oscura y ella tronco y rama, para que la de del amor sumada, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma, era todo viento y son todo amor Seguir, cerré las ventanas, clausure las puertas para no llamar Puse rosas negras sobre nuestra cama y sobre su memoria puse rosas blancas y a la todo vida cuerpo y alma y ella Dios se lo sabe nunca oh. Gracias. que Oculto que yo tengo No somos soñadores Además de otros primores que producen sensación Si soy fina sé que en cambio tengo cutis de muñeca Lo que dicen es que soy chueca ¿No me han visto un camisón? Los hombres de mí critican la voz El modo de andar La pinta La tos Critican si ya en la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas el mundo me interesa. ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que mucho me desprecié como haría, se fueron a ese cuarto, no piensan en mi amor. Y más de uno se me riñe su suspiro y que no se quedan si lo miran resoplado como un for. Sufría soy, pongámosle. Que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que más de un mil de que a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar Mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer, me le pidió que no dirá que me lo y molesta siempre, pues. Yo soy así.